Cristo. Spartan Locke, Pasé suficientes años en la ONI para saber la verdad Cuando esto acabe Con todo lo que hice Te ordenarán Que nos mates a los dos Osiris. En las últimas 72 horas, cinco colonias han sufrido un destino idéntico: destrucción masiva, origen Forerunner. La doctora Catherine Elizabeth Halsey logró contactarnos. Afirma que tiene información sobre los ataques. El Covenant tiene a Halsey en la superficie del Kamchara. Su misión será infiltrarse en las filas enemigas, recuperar a Halsey y traerla de vuelta a la Infinity. Importante, la Doctora Halsey está con el Líder Supremo, Covenant, Dama. Si tienen la oportunidad... Entendido, comandante. Buena suerte, Spartan Locke. Infinity fuera. ¿Equipo activo? Afirmativo. Oigan, antes de hacer este salto, ¿alguien quiere decir algo? Creo que si Dios puede oír lo asustado que estoy, usted está bien. Locke, ¿al terminar invitas la primera ronda? Tú pides, tú pagas. Equipo Osiris, la luz es verde. las armas ¿Podría discutir los detalles de la reconciliación? Más oh, sarcasmo, humano. Veo que aprendiste algo de mí. ¿Tú afirmas ¿sí? que puedes acceder a... Sí, lo tengo. Sin embargo, el acceso no puede ser instantáneo. La no No hay tiempo que perder. Y también más tarde el respeto que corresponde a la mano del titán. Hmm. Pareces estar en abierta rebelión. Este. Veo el objetivo. Aquí no es apto para mis propósitos. Cuando realice otra transmisión tendré. ¡Yo me concedo, doctora! Lleva semanas persiguiendo sombras para nada. Lasky quiere hablar contigo. Tardaron mucho tiempo. las te envié mi posición hace tres semanas. Te dije que esto sucedería. Lo discutiremos en privado, doctora. ¿Palmer? ¿Qué hizo? ¿Llegó demasiado lejos? Buen trabajo, Sins. ¿De qué crees que se trata? No había visto al jefe presionarse tanto desde la instrucción. Está bien, Fred. Tantas misiones sin parar. No está bien. Cierra 117 a Infinity. El equipo azul localizó Argent Moon. Señales de actividad hostil, pero aún sigue ahí. Recibido 117. Eliminen a los enemigos. Aseguren Argent Moon. Desplieguen cuando estén listos. Afirmativo, Infinity. 117 fuera. ¿Todos ¿Listos? Afirmativo. Todo bien. Equipo azul, a pelear. Los hongos se resisten. Subo sí. por la escondilla. Hunter. Equipo Azul, informen Sierra 117, Equipo Azul, informen Sierra 117, ¿Alguien me copia? El dominio está abierto. En Meridian. ¿Quién? Portana. Despejado. Tiempo linda. 89 segundos. El equipo azul, destino Meridian Contacto potencial con Cortana Negativo 117, ya están preparando Otro equipo para ocuparse de ella Deben regresar a Infinity inmediatamente Negativo Infinity No me gusta Sean quienes sean, lleguemos a Meridian Antes que ellos Kelly, no No tienes que hacerlo solo jefe van a llevarnos a todos a juicio, ¿sí? Intenté advertirte lo que iba a pasar. Cortana ya no es funcional, Capitán. Ella es un peligro. Ella tiene acceso al dominio Forerunner, la red que se expande por la galaxia. ¿Qué? Cortana está Eso le permite controlar lo que sea que haya causado este desastre. ¿Cómo que ella...? El jefe maestro cree que ella contactó con él. ¿Qué? No... Yo no debe hablar con ella Y se fue a buscarla ¿No dejaste ir? ¿Cómo es eso? Nadie le dice al jefe lo que debe hacer, él hace lo que quiere Hasta las 0631 de esta mañana, cuando sin permiso se le declaró ausente No es por el jefe yo maestro no está equipado emocionalmente para lidiar con ella ¡Oigan! ¿Alguien va a contestarme o qué? Cruzaste la línea, Roland Sí, señor, pero yo no soy el único Tú creaste a Cortana, Doc Y ahora la lanzas por la escotilla con esas acusaciones Roland ¿Crees que engañó al jefe maestro para que abandonara su puesto? Con todo el respeto, señor, ¿para qué? ¿Por qué Cortán es el problema? ¿Porque no quiso morir cuando debía hacerlo? ¿Y te parece bien? Sabes que no es cualquier objetivo. Todos los objetivos son iguales, Paco. Sí. Para ti, tal vez. Me encanta hacer un ese celeo. Solo apuntas y tiras nada de áreas poco claras. ¿Cómo se supone que vamos a traerlos? ¿Siendo amables? No. ¡Ay! ¿Qué es esto? Armadura restringida Hará cortocircuito en sus trajes Oye, Loc Cuando cada esparta Y todos los soldados se enteren de esto Nos odiarán Lo sabes, ¿no? No eres el único que está aquí por él Para que la sirvan ¿Qué fue eso? Vamos a verlo, aquí estamos expuestos ¿Cierto? ¡Vamos! Su presencia no es deseada En el refugio de los gatos. ¿Eres el guardián? Soy el orden eterno. Estoy aquí para defender a Cortana. Cortana. Los otros humanos tienen permitido el paso. Lamentablemente ustedes no. Suena como amenaza. Desalojen el refugio ahora. Sí, sí que era una amenaza. El Warden dijo que Cortana los estaba llamando. No está aquí. Está en tamaño, ¿eh? Supongo que es el Guardian. A Bog no se le escapa nada. azul Quédense donde están. 117 al suelo. Señor, te ausentaste sin permiso. Esta es tu única oportunidad de volver a casa en paz. Equipo azul, deténganse. Tengo cosas que hacer. Cortan es el objetivo, señor. Por supuesto que lo es. <risa> Sucesos más después de Meridian Esos son 11 colonias Necesito detener esto ahora El Warden confirma la teoría de la Doctora Halsey Cortana está activando los Guardian Pero este no, aún no Sunayon Una región sagrada precoven ante Sanguilios. ¿Hay un Guardian en el planeta de los élites? Si logramos que un equipo pueda acceder a ese Guardian Sangilios está fuera de alcance Los jefes no quieren entrar en la guerra del Inquisidor Eso es porque no oyeron mi brillante idea Ese ruido es un patrón numérico cifrado. Pares de fase cuántica. Coordenadas del espacio para un mapa forerunner. El equipo de Locke podría introducir en el Guardian las coordenadas grabadas en Meridian. Y les llevaría al lugar al que Cortana llevó al jefe maestro. Tom, podemos detenerlo. Pero eso significa ir a Sangilios. Voy a hacer lo necesario. Hay otro más. ¿Qué planea Cortana, jefe? ¿Por qué nos trae aquí? Sí. Sigamos adelante. Jefe, mira ¿Qué hizo esto? ¡Identifícate! Soy el Warden Eterno. Estoy aquí para defender a Cortana. Ella me llamó. Y viniste corriendo. Conoce tu nombre olvidado. ¿Quién eras antes de ser 117? Extraño que tu compañera de confianza se vuelva para Llévame con Cortana. Uno Ven. Hablemos un poco más. Si puede aprender a hablar Guardian, les informaré en cuanto lleguemos a Sanguilios. Nos vemos en el planeta. Así que escribiste un expediente sobre el Inquisidor estando en la ONU. Sí, hace seis años. ¿Cuál es el punto? Tú recomendaste asesinarlo. Eso fue tras matar a millones de los nuestros. ¿Y desististe? Locke, el planeta está en plena guerra civil. Si todos se desvanea. Lo entiendo, señor. No es mi primera misión inexistente. Suerte, Spartan. Spartan Jameson Locke, UNSC. El capitán Lasky envía saludos. Y agradece la cooperación. Oni, entre las sombras. Ahora los espías se presentan Agente gente Locke. Ahora soy Spartan, señor. Yo sé quién eres. Eras un agente cuando voluntariamente. Hoy salvé tu vida Y ahora buscas a otro Spartan El más grande de todos Deja que busque No nos encontramos Es Cortana Tocó los dispositivos en red del campamento Sabe que el Guardian está aquí Locke, esta cosa es nuestra opción Tienes la potencia suficiente para ponernos ahí su es la fortaleza del código de insanidad. Solo nos moveremos con la victoria asegurada. Doctora, Osiris se desplegará en menos de una hora. Estación Forerunner al norte de aquí, pero los Kobi tienen un Kraken estacionado en el camino. Las fuerzas del Inquisidor atacarán desde el aire. Ustedes apoyarán por tierra. ¡Siris! alínense. Todos listos De hecho Tanaka, ¿nos dirías algunas palabras? Hazme ese favor Un largo camino juntos Y continúa el recorrido Vamos a saltar porque queremos Terminar con los tontos nuestro cometido 90 segundos para inserción. Y que Bok invite la primera ronda cuando volvamos. Si sobrevivimos a esta, compro el bar entero. ¡Equipo Osiris! ¡Luz verde! ¡El Guardian se ¡Tiene que haber un modo de... ¡Osiris! ¡Muevan al trasero! ¡Voy a entrar con fuerza! ¡Están listos para salir! ¡Muévanse! ¡Muévanse! Ya van dos. ¿Qué, ¿Ahora las contamos? No, ¡Una oportunidad! Cuando tú me digas, comandante. ¡Ya! ¡Despejado! ¡Aquiremos la luz del Covenant para siempre! ¡Ahí! ¡Los demás! ¡Jefe! Jefe, espera, por favor. Cortana Es peligrosa Ya lo sé No tienes por qué hacerlo solo Vinimos a ayudarte Es demasiado tarde para hacer algo Cortana No Oh no No debió haberlo acercado tanto a ella esto hará que ya nada detenga al Warden ¿A dónde nos lleva? Cortana ¿Qué es esto? Cortana, respóndeme El manto de la responsabilidad pertenece a Goldano. Y a su gente. Fuego la... Contra... ¡No me traicionarás! Era tiempo Sé que tenemos un desacuerdo Pero en cuanto entiendas mi plan Tu plan Es que hagamos lo que digas Ofrezco a las personas la opción de ir más allá de lo que dicta su naturaleza Como la doctora Halsey hizo conmigo No ese monstruo te forzó. Esto es un regalo. Escúchate. Acaba ya, Cortana. Ven con nosotros. Aún no es tarde para terminar con esto. ¿Terminarlo? No, John. No se puede terminar. Es importante. ¿Qué es lo que...? Necesitaba saber si aún podía confiar en ti. Estarás a salvo dentro del cripto hasta que mi obra termine. Cortana. Las otras IA lo desactivan todo. Desde la Tierra a colonias externas. ¿Roland? Te encontré. Este juego se acabó, Infinity. Teniente Jet. Emergencia de Espacial. ¡Ya! de la galaxia acoge a todos pero solo los creados son sus amos Estamos a salvo, capitán ¿Puedes seguirnos? No veo por qué no podría Continúa los saltos aleatorios sin colonias importantes ¿Estamos huyendo? Solo hasta saber cómo luchar